Me invitaste a conocer los sueños cuando florece la fiesta del pueblo Me invitaste a recorrer los pasos cuando sonríe el rostro del barrio Me invitaste a recordar el futuro cuando germina la semilla solidaria Se unen los brazos hermanos Tú me invitaste Tú me enseñaste me invitaste a cantar la esperanza Pobres la vida Invitaste a conocer Recorrer, recordar Sembrar y a cantar Los sueños, los pasos El futuro, la utopía Y la esperanza Cuando florece Sonríe, germina, se Pobres la vida, los brazos hermanos, la semilla solidaria. El rostro del barrio, la fiesta del pueblo, amigo, maestro. Tú me invitaste, tú me enseñaste. Tú me enseñaste